Composición de cadenas. Muchas veces componemos cadenas de texto estático en nuestras aplicaciones. Si son largas, es una buena práctica dividirla en varias líneas de código. Fuente a Haciendo más legible el contenido de la variable. El problema es que solemos utilizar el operador de concatenación para unir las diferentes líneas en una sola cadena, y esto obliga a que la máquina deba ejecutar la concatenación, lo que hace que sea poco eficiente. Es lógico, la concatenación de cadenas está pensada para realizar esta operación en tiempo de ejecución. Por eso la mayoría de lenguajes permiten unir trozos de cadenas estáticas en tiempo de compilación. En el caso concreto de PHP, podemos evitar el ineficiente. Dólar a igual mil millones, 234 millones, 567 milésimo octingentesimo nonagésimo. Dólar a igual dólar a mil millones, 234 millones, 567 milésimo octingentesimo nonagésimo. Reemplazándolo por un. Dólar A igual 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90. Para comprobar las diferencias en cuanto a rendimiento, he aquí el siguiente código. PHP, dólar finicio, igual, microtímetro, for dólar y cont igual 0, dólar y cont 50.000, dólar y cont, Dólares test igual 12, 34, 56, 78, 90, mil millones, 234 millones, 567. Octingentesimo nonagésimo. Dólares test. Dólares test. 12, 34, 56, 78, 90, mil millones, 234 millones, 567. Octingentesimo nonagésimo. Dólares test. Dólares test.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 12, 34, 56, 78, 90, 1000 millones, 234 millones, 567 milésimo octingentes Dólares test. Dólares test. 12, 34, 56, 78, 90, 1000 millones, 234 millones, 567 milésimo octingentes Dólar fin igual microtímetro Hecho tiempo. Dólar fin, dólar finicio. BR. Dólar finicio igual microtíme true. dólar y con igual 0. Dólar y con 50000. Dólar y con. Dólares test igual 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90. 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90.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 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90, mil millones, 234 millones, 567 milésimo octingentesimo nonagésimo. Dólar fin igual microtímetroe. true. Hecho tiempo. Dólar fin, dólar finicio. BR. Y estos son los resultados tras ejecutarlo en mi Athlon XP 2400 con PHP 5.04 método tiempo diferencia concatenando 0.32 segundos 100% sin concatenar 0, 0.05 segundos 640% seis veces más rápido si evitamos la concatenación está claro verdad